Pues no, pero ¿tú, tú. Pero es que si me voy yo para acá o qué? No o sea, estudiando, pues no lo salgo. Ay, Dios, pues al final es que, te vas a decir que yo pues, dije que a lo mejor viene para acá. Mira, tú grabas, tú grabas y ahorita lo que te. Ya, perdón. <ríe> <ríe> acá no me sorprende que has hecho tu fiesta pegada y la siente que pasó con Ulises. Está sonriendo demasiado. <ríe> ¿Qué, ¿Qué vamos a comer? ¿A qué? Ahí está, vemos que esta Ay, qué bueno. Acércate más a. al muchacho. Péguese más carnal. Al muchacho. Péguese más al jovenazo. Ah sí, sí, sí, venga siempre a carnal. Pero que yo sufren a que la reclusa que me dicen que... ¡Abrecho! No ha vuelto. No ha vuelto. ¿Quién? La reina no regresa. La reina no ha regresado. La reina no ha regresado. ¿Sigue grabando el video? checa. ¿De qué hablan? Hay gomitas y ya no te voy a morir, ¿verdad? Sí. Ah, no sé, sí, ya no me dicen nada. Sí. Solo está un payo. Sí. ¿Y el que Yo no, soy... <ríe> no sé. Bueno, vale, de todas se puede cortar. Bueno, pues sí. Sí. Sí. Pero así todas las mariposas. Sí. No, es el que no no quería... La primera es que hay tanta gente ah, no. y se siente raro. No es cierto, muy poco? Faltó ah, nada no, más Lucio. Miguel. Faltó nada más y ya. Yo, yo, yo Faltó Leo también. Miguel, encargos, no El Ángel el toqueo de Ángel. Faltó el otro toqueo de ángel. ángel. y a qué horas? Muy Y cuando hablo cómo es que que de mi cama. ¿No? podemos besarnos para que se elije todo. Eh? Para, para liberar la tensión. por aventar tu? Sí, Silencio. Sí. Silencio. Desde, desde el inicio. Como el güey de la pintura de que estaba barriendo el aire. <risa> <risa> no, cuéntame, es, es de James no, Bond. No. es de James sí, Bond. Me equivoqué. ¿Le haces? ¿No estás bien? Sí. siento. pasó? Cuéntanos. ¡Bravio! Bueno, <risa> ¿cómo se los está ¡Bravo Leo! ¡No! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Ángel, ¿hice un truco del cuchillo otra vez? Que tú te metas a la cocina ¡Ya no, no! ¡Yo quiero salir por acá! ¡La puta! ¡Acción! Corriendo. Acción. <risa>